Bienvenido a GlitchFoM News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y hoy martes te contamos lo que pasó este fin de semana. Si eres de las personas que están jugando Cyberpunk 2077, ten cuidado con tus archivos de guardado porque podrían corromperse. City Projekt Red está al borde de ser demandado colectivamente. Shigeru Miyamoto, el padre de Mario Bros, nos da un tour por el nuevo Super Nintendo World. Y No More Heroes 1 y 2 podría salir para PC. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Si te encuentras actualmente pasando tus vacaciones navideñas dentro de la ciudad de Night City, te traemos una mala noticia, como si de por sí no fuera suficiente todo lo que tenemos en Cyberpunk. Si es así, tienes que estar muy al pendiente del tamaño del archivo de guardado de tu personaje, ya que se ha reportado que aquellos archivos con un peso mayor a 8 MB son susceptibles a tener problemas y quedar inservibles por completo. Un usuario de Reddit llamado Magic Taco Sauce lanzó un aviso a todos los usuarios, donde advierte de dicho problema el cual especifica que todos los archivos de guardado del juego están limitados a 8 MB en todas las consolas, por lo que ahora no importa en qué consola juegues incluso PC, corres el riesgo inminente de sufrir este problema. Con esto no se vienen buenas noticias, ya que en respuesta a este problema contestaron que lamentablemente todos los archivos que han quedado inservibles de ninguna forma podrán ser recuperados y la solución que dan es de dar risa. Nos recomiendan iniciar un archivo viejo el cual no supere esta marca de 8 megabytes y mantenernos al margen, evitando crear materiales y disminuir la cantidad de objetos en nuestro inventario, con lo que terminan diciendo que esto tal vez se ha solucionado aumentando el límite en un parche futuro. Si tienes duda de cómo saber el tamaño de tu archivo, aquí te dejamos las rutas a seguir para descubrir si estás al límite o aún puedes estar tranquilo. Es importante mencionar que no es algo que le pase a todos los jugadores, pero definitivamente tienes que estar al pendiente, al menos en lo que sale un fix para este problema. ¿Por qué se habrá decidido poner un límite a los archivos en un juego de este tipo donde crear y explorar es la esencia de él? No lo sabemos, pero tal parece que los granitos de arena se van sumando a este pedregoso lanzamiento y la playa de malas noticias comienza a crecer. This is fine. I'm okay with the porque lo de moda ahorita es Cyberpunk y entre todos los casos relacionados con el lanzamiento del título, ahora se le viene una bomba a sus creadores, ya que CD Projekt Red podría ser el objetivo de una demanda colectiva por el uso de información falsa con el objetivo de un beneficio económico. Esta situación se está dando entre inversionistas y abogados de Warsaw, Polonia, de donde es originaria la casa desarrolladora, y se encuentra en estos momentos decidiendo entre tomar o no cartas sobre este asunto. Todo comenzó luego de que se levantara el permiso para publicar reviews, ya que durante estos, los medios que recibieron copias para la reseña, solo tuvieron acceso a la versión de PC, y además, no tenían permitido mostrar contenido capturado durante su proceso de revisión. Todo empeoró después de la fecha de lanzamiento el pasado 10 de diciembre, cuando los usuarios del PlayStation 4 y Xbox One Base comenzaron a mostrar su frustración, e incluso brotaron advertencias sobre una escena que es capaz de causar ataques. CD Projekt Red a todo esto solo se disculpó por no haber mostrado todas estas versiones del juego y ofreció reembolsos, sin la certeza de poder realizarlos, por lo que Microsoft y Sony entraron al quite y luego Sony removió de su tienda online este juego. A todo esto se le suma la caída en la bolsa de casi el 30%, y a pesar de que se lanzó recientemente el parche 1.05, los problemas aún persisten. ¿Cuál es el objetivo de la demanda que posiblemente cae sobre los hombros de CD Projekt Red aún no se sabe? Pero está claro que esta historia apenas comienza, y quienes en algún momento fueron los Robin Hood del mundo de los videojuegos, ahora se están convirtiendo en todo aquello que juraron destruir. Objection. Y con noticias más amenas, este fin de semana Shigeru Miyamoto mostró por primera vez al mundo entero el interior del nuevo Super Nintendo World, la nueva sección dentro del parque temático de Universal Studios en Japón, ubicado en Osaka. Por el video podemos observar que esta nueva sección estará repleta de referencias al mundo de Mario Bros y estamos seguros que cualquier fan de Nintendo apreciará enseguida. El tour comienza obviamente en la entrada, donde podemos entrar a esta sección a través de una tubería clásica del juego para llegar al atrio del castillo de la princesa Peach de Nintendo 64. Miyamoto mostró también el uso de un brazalete especial llamado Power Up Band, el cual cumple la función de ser nuestra entrada para disfrutar del montón de actividades interactivas que el equipo desarrolló para Super Nintendo World, desde el clásico golpe a los bloques para obtener monedas, así como algunas actividades donde es necesario realizar actividades específicas y así obtener llaves y poder enfrentarte al reto final. Todo esto será acompañado de una aplicación que podremos descargar en nuestro celular y así poder llevar el seguimiento de las actividades realizadas, así como las monedas que vayamos acumulando a lo largo del camino. Se mostraron varias secciones más como el castillo de Bowser o la sala de comidas, donde podemos ver a los Toast preparando nuestros platillos, hasta la atracción de Mario Kart de realidad aumentada, una montaña rusa que la neta se ve increíble. La apertura está programada para el próximo 4 de febrero y de momento solo podremos disfrutar en el parque de Japón, aunque claro está que tiene planes para abrir estas secciones en un futuro en California, Florida y Singapur. Por nuestra parte ya estamos haciendo el cochinito para ir quizá en el 2022, ya que el próximo año se ve complicado con todo esto del COVID y las próximas olimpiadas en Japón. Para ver el video completo de esta presentación te dejamos el link en nuestra descripción. Necesitamos vacaciones. No More Heroes y No More Heroes 2 han sido rankeados por el SRB con la PC como plataforma de lanzamiento, lo cual apunta a que posiblemente podamos ver estos títulos en nuestras computadoras en un futuro no tan lejano. Un usuario de internet llamado Gematsu descubrió que en el sitio web del SRB se puede observar estos dos juegos listados para Windows PC, donde podemos ver un poco de lo que podemos esperar del juego. Estos juegos fueron originalmente lanzados para Nintendo Wii y ahora se encuentran disponibles para el Nintendo Switch desde el pasado 28 de octubre. El spin-off de este juego, Travis Strikes Again No More Heroes, llegó a PC el año pasado, pero es muy probable que con el próximo lanzamiento de No More Heroes 3 para el Nintendo Switch, la compañía se prepare para poner a todos al corriente con la historia de uno de los mejores personajes de los últimos años. Take your own goddamn advice. Hasta aquí las noticias de este fin de semana. Si se nos pasó algo importante, siempre está en nuestra sección de comentarios, donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.